El decimosexto Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE se llevó a cabo del 15 al 18 de noviembre de 2021, con sede en Puebla, pero de modalidad virtual. El área temática 18, TIC en Educación, tuvo diversas actividades presentadas por normalistas, docentes de educación básica, media superior y superior, así como investigadores, estudiantes de licenciatura, posgrado y tomadores de decisiones relacionados con la educación. La participación de los anfitriones de Puebla fue notable, aún a la distancia. La conferencia magistral del Área 18, coorganizada con las áreas temáticas 6 y 7, fue dictada por Daniel Casani de la Universidad Pompeu Fabre en Barcelona, y versó en torno al uso de video, o vídeo, como dice él, con objetivos de aprendizaje tanto en el contexto formal como en el informal. Adicionalmente, el área tuvo dos simposios, nueve presentaciones de libros, 110 ponencias y la presentación de avances de los estados del conocimiento de TIC en educación del periodo 2012-2021. La oferta de esta área se organizó en 29 sesiones de discusión, presentación, conferencias y mesas de trabajo, en las que 22 moderadores, y cientos de interlocutores participaron. Las ponencias se agruparon en mesas temáticas de orden general, como TIC en educación básica, educación media superior, superior, normales y para la investigación. También abordamos temas sobre herramientas y estrategias innovadoras en educación. Esto de manera general y en particular sobre enseñanza del idioma inglés, matemáticas, y artes. La habilitación tecnológica de docentes, la brecha digital en el contexto educativo, la literacidad digital, ciudadanía digital y cultura digital fueron de igual forma tópicos ampliamente discutidos en las mesas. Al igual que en el Congreso de 2019 en Acapulco, en el que la comunicación se develó como la gran protagonista de estos procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías, los mensajeros instantáneos usados con fines educativos, las redes socio digitales y los MOOC conservaron su relevancia en la discusión del gremio dos años después. Aunado a los temas de presencia común en esta área temática, pudimos observar tres adicionales de carácter emergente que marcaron los diálogos de este Congreso. La educación no presencial de emergencia, sus retos, sus alcances y oportunidades, la educación híbrida como una estrategia para la continuidad académica, inclusive al mitigar los problemas de orden sanitario, y la relación de la educación socioemocional con las tecnologías de la información y de la comunicación. Al hacer un análisis de los títulos de las 110 ponencias aceptadas, de un total de 220 recibidas, y ordenar las palabras en ellos presentes según su frecuencia, pudimos identificar tres grandes temas transversales. Educación, docentes y estudiantes, que reflejan a su vez su relación con la pandemia y la COVID-19. Otros temas relevantes en las mesas del Área 18 fueron educación superior, competencia digital, didáctica, aprendizaje, profesores y normales. A diferencia de otras emisiones del Congreso Nacional de Investigación Educativa, en este, el tema de la COVID-19 dio fondo a las discusiones y forma a la modalidad del Congreso, pues en 2021 se desarrolló en modalidad virtual. La interacción de los congresistas se dio sin que se desplazaran a Puebla, en una plataforma web que aglutinaba todas, todas las actividades. Hace dos años, no nos imaginábamos que el Congreso sería en modalidad virtual y que las temáticas centrales oscilarían en torno a una pandemia inédita, dolorosa, y sin embargo, la comunidad de investigadores educativos del país no solo se dio tiempo de atender la emergencia educativa, sino de reflexionar en torno a su impacto en la educación, documentar las experiencias e inclusive Conducir investigaciones. El decimosexto Congreso de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa será recordado por la comunidad de este país, tanto por su formato como por sus temáticas e impacto en el quehacer de las y los investigadores educativos del país. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, soy profesor investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana y coordinador del Área Temática 18, TIC, en Educación de 2019 a 2021. Gracias por hacer posible este congreso.